Bienvenidos al primer videotutorial tutorial de Mindtest de Furni, pero ¿qué es Mindtest? Minecraft es un clon de Minecraft, un juego de código abierto y además multiplataforma. ¡Vamos a verlo! ¡A ¡Vamos! Para instalar Mindtest, abriremos nuestro navegador favorito. Yo he escogido Google Chrome porque es el que más se usa ahora mismo. Accederemos a la barra de direcciones y... ¡Cuidadito! La barra de direcciones es esto y no esto. Escribiremos www.mindtest.net y le daremos al Enter nos aparecerá la pantalla de Mindtest. pulsamos sobre download aparece la pantalla de descargas como veis aquí tenemos diferentes sistemas operativos pero nosotros vamos a hacer este tutorial para windows vale podemos descargarnos el programa con instalador o directamente con un zip para descomprimir nosotros vamos a coger el instalador porque es más fácil vale lo primero es saber qué queremos 64 bits o 32 bits cuántos bits tiene nuestro sistema operativo buscando en google sabréis cómo saber si vuestro sistema operativo tiene 32 o 64 bits ahora bien tenemos otra posibilidad Bajaros la de 64 bits y si no funciona es que tenéis 32 seleccionaremos la opción adecuada y en este momento ya que esto es google chrome empezará aquí debajo a descargarse el programa cuando esté descargado pulsamos encima para iniciar la instalación y vemos que lo primero que nos pide es el idioma, aceptamos, aceptamos el acuerdo, siguiente, y nos pide eh, la carpeta de instalación. Él nos, nos da por defecto C Games mind test Yo soy más partidario siempre de que las cosas se cuelguen de la raíz, por lo tanto yo lo dejaría aquí como C, dos puntos, contra barra, mind test Le damos a siguiente, aceptamos las opciones por defecto. Le ponemos el nombre que ya está bien y vamos a hacer que nos cree un icono en el escritorio. Le damos siguiente y ahora ya empieza la instalación. Una vez finalizada voy a quitar esto para que veáis un tema. Si ahora nos vamos al escritorio ya tenemos aquí el icono de Mindtest. Si lo pulsamos accederemos al programa. Y hasta aquí este primer video tutorial si les ha gustado, hagan like, no olviden comentar y sobre todo, suscríbanse. ¿Lo he hecho bien? No puedo estar contigo, no puedo estar contigo, no puedo estar contigo, no puedo estar contigo. Otra es lo mismo, otra vez lo mismo, otra es lo mismo, otra es lo mismo.